Bueno, yo soy Tamara, formo parte del colectivo de prostitutas de Sevilla y voy a hablar antes de Ana María José. Eh, nosotros hemos presentado un documento con dos reivindicaciones muy simples y creo que muy en la línea política de Podemos. Podemos sabemos que es un partido político que no se ha posicionado a nivel interno sobre prostitución. Creemos que es un debate que tiene que tomar de manera sosegada y que es un debate profundo, que actualmente está muy enquistado y en lo que se dan niveles de violencia, y necesario Entonces, venimos aquí con dos reivindicaciones muy simples. La primera de ellas es que a nivel político o a nivel partido se deje de identificar en los discursos políticos trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo sexual o prostitución. Y actualmente se, se identifican estos dos conceptos y es una estrategia política que ahora pasaré a explicar pero no se puede identificar básicamente porque no es lo mismo y es contraproducente especialmente para las víctimas de trata. No es lo mismo y aunque a nivel interno en España no hay datos y siempre que se habla de prostitución no se puede hablar de datos certeros, lo cierto es que sí existen organizaciones internacionales que sí tienen datos y que son datos que después los corroboramos con los datos que tenemos de España del CISCO y coinciden. Entonces, no es verdad que el 90% de las personas que ofrecen servicios sexuales en España sean víctimas de trata. Eh, sí es verdad que el 90% son migrantes, pero no son víctimas de trata. La Organización Internacional del Trabajo, en, en uno del, en de sus últimos informes, eh, señala que solo se identifican una de cada 20 víctimas de trata. Esto coincide con los datos que da el CISCO, que es el centro de inteligencia eh, contra el terrorismo y, lo, y el crimen organizado, donde en el último informe publicado en 2017 señala que hay en torno a 11.000 personas relacionadas con la prostitución que podrían estar o podrían ser víctimas de trata y que se identifican 577 víctimas. Estas son una de cada 20. Esto corrobora tanto los datos de la Organización Internacional del Trabajo como los datos de UNODC, que es una oficina de la ONU. Eh, por lo que se puede afirmar que no el 90% de las, de las personas que en España ofrecen servicios sexuales son víctimas de trata ni están explotadas. Esta identificación eh, da lugar, en primer lugar, a que no se persiga eficazmente los delitos de, víctima, de, los delitos de trata de personas con fin de explotación sexual. Eh, los últimos datos eh, dentro del movimiento ONG y demás solo… Eh, hay un informe, del Estado, de, de, informe de Estado de Estados Unidos de 2018 donde se analizan eh, en qué medidas se persiguen y la eficacia de la persecución de estos delitos. Este informe señala que de, mm, cuare, se han obtenido solo en 2017 46 sentencias. Eso implica que solo se han efectivamente eh, perseguido el 0,38% de, de los delitos cometidos de trata con fines de explotación sexual, solo sexual, no laboral. La primera consecuencia de que identifiquemos en nuestro discurso político la trata con la prostitución o con el ofrecimiento de servicios sexuales es esta, que las víctimas de trata reales están perjudicadas porque no se puede dar una eficaz persecución de este delito. En segundo lugar, se victimiza a todas las mujeres que están ofreciendo servicios sexuales. Una víctima no tiene agencia, no tiene voluntad, ya deja sin eh, capacidad de decisión. La victimización de las mujeres y la identificación con, con, con, la, con sujetos sin capacidad de decisión, sin capacidad de agencia, es una forma de violencia. Tú delirijimas su discurso, su capacidad de elegir las opciones en su vida, de su capacidad de emigrar, su capacidad de todo. Eh, no, no, yo creo que Podemos no es un partido político que pueda permitirse este discurso dentro de su línea de feminismo, la victimización de todas las mujeres. En tercer lugar, esto es controvertido, pero creo que es importante señalarlo, la prostitución no crea la trata. No hay trata porque hay prostitución. De la misma manera que, que nosotros comamos fresa, no crea que haya mujeres en Huelva de Marruecos explotadas, contratadas con, con fin de explotación laboral. Hay trata con fin de explotación laboral porque hay un mercado negro, porque no hay una regulación y donde hay un mercado negro hay explotación, igual que con la droga, igual que con los cuidados, igual que con la agricultura. Y en último lugar, eh, es importante señalar que el único, bueno, el único, eh, de, lo, de donde hay datos, el único país donde en 2018 no hubo ni una sola víctima de trata y en 2017 solo hubo una, ha sido en Nueva Zelanda, que es el único país junto con Australia que incorpora en su política de persecución de la trata una total descriminalización del trabajo sexual y del ofrecimiento de servicios sexuales. Esto me lleva a la segunda reivindicación que queremos que Podemos adquiera como propia en su discurso político, que es que se descriminalice y se despenalice a todas las mujeres, a todas las personas cis y trans, que ofrecen servicios sexuales, la criminalización y la persecución de estas personas no da ningún resultado positivo. No se va a acabar con la prostitución porque tú persigas a los clientes. Lo que se consigue persiguiendo a los clientes es que las mujeres que no tienen otra opción de que para sobrevivir se vayan al extrarradio. Esto implica eh, vulneraciones en, su derecho, en, su, en sus condiciones laborales, puesto que tienen menos tiempo para, para negociar con el cliente están más desprotegidas eh, y están más expuestas a violencia. Es importante recordar que, como he dicho antes, el 90% de las personas que ofrecen servicios sexuales actualmente en España son migrantes. Eh, los datos en torno al 60% no están en situación regular. Esto implica que si les pasa algo en el extraradio no pueden acudir a la policía, eh, no tienen acceso a la tutela judicial efectiva. Y todas las medidas que en este sentido abolicionistas se han venido aplicando a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, a través de las ordenanzas, son totalmente contraproducentes. Entonces, no podemos seguir mirando la realidad y eh, leyéndola de la manera que no es. La realidad es que hay en torno a 100.000 personas ofreciendo servicios sexuales en España, las cuales no tienen ningún derecho eh, laboral ni derivados de la seguridad social, ni paro, ni, ni conciliación, ni jubilación, ni sanidad, no tienen acceso a vivienda porque no tienen nómina. No podemos olvidar que en un Estado capitalista donde se tienen los derechos porque se tiene un trabajo, hay 100.000 personas que están trabajando de manera no reconocida y que no tienen acceso a ningún derecho y, y tampoco a la tutela judicial efectiva. Eh, yo creo que estas dos reivindicaciones el, en el discurso no aceptar trata como, y, como no identificar trata con trabajo sexual y perseguir la total descriminalización del trabajo sexual son dos líneas básicas mm, necesarias para, para todas las mujeres que ofrecen servicios sexuales en España, que son eh, la única manera de mejorar su, su realidad, su día a día. Pero, además, ya que tengo la oportunidad de hablar aquí eh, en nombre del colectivo de prostitutas de Sevilla, también quiero pedir dos cosas. Eh, en primer lugar, que se reduzcan los niveles de violencia en el debate cuando se habla sobre prostitución. Eh, las trabajadoras sexuales tienen unos niveles de estigma muy altos. Es una de las primeras causas de exclusión social. Eh, ...es un colectivo precario y vulnerable... ...que sufre muchas discriminaciones... ...discriminaciones por razón de clase... ...discriminaciones LGTBI... ...no nos olvidemos las personas trans... ...discriminación de raza... Eh, ...no son... ...no son la, la, la otra parte... ...y no son... ...no merecen esos niveles de violencia... ...en el discurso... ...ni que se les su su discurso de esta manera... ...y en segundo lugar... Quería pedir, <risa> ya te dejo María José, quería pedir eh, que se la reconozca como sujeto político. Y ahora dejo hablar a María José. Soy María José Barrera, soy fundador, cofundadora del colectivo de prostitutas de Sevilla, soy exprostituta, dejé la prostitución hace 16 años, Estoy metida en la lucha para que mis compañeras no ejerzan la prostitución en las mismas condiciones en las cuales la ejerce yo. Eh, en ningún país del mundo se ha terminado con la prostitución pese a su modelo prohibicionista o abolicionista, como es Suecia o Estados Unidos. En los dos sitios siguen ejerciendo la prostitución, sino que nuestras compañeras lo están haciendo en la clandestinidad. Nosotras no queremos ser clandestinas, queremos vivir con derecho. La prostitución en España está regulada, aunque no haya ley que lo demuestre, pero está regulada cuando hay ordenanzas municipales que nos dice dónde podemos putear y dónde no. Donde se dan licencias a los clubes, que, que nos dice si podemos trabajar ahí o no podemos trabajar. Cuando un gobierno le, mm, a, hace políticas públicas, que nos afectan a nosotras. Nosotras no somos sujetos de estudios, somos sujetos políticos porque las políticas públicas nos afectan. Estamos aquí para defender nuestros derechos como ciudadanas de pleno derecho que somos, pero también como mujeres trabajadoras, porque ese trabajo para nosotras es un trabajo porque generamos un producto interior bruto en las cuales este somos el único que lo generamos con nuestro cuerpo y no tenemos derecho. Somos el único colectivo que generamos dinero con nuestro cuerpo y no tenemos derecho. Y encima de todo, quien está generando dinero con ese Producto Interior Bruto, con su cuerpo, son mujeres inmigrantes indocumentadas, la mayor parte de ellas, que están mejorando eh, con sus partidas presupuestarias eh, nuestro, nuestra mm, sanidad, eh, a las cuales nosotras no nuestras compañeras no tienen acceso. Aquí en Andalucía hay un convenio de salud de la Junta de Andalucía desde el año 2003 firmado por el PSOE, en los cual nos prometieron que íbamos a tener tarjetas, que nuestras compañeras migrantes iban a tener tarjetas sanitarias, pese a que no estuvieran empadronadas. Hasta el día de hoy eso no ha pasado. Tenemos en Sevilla ocho clubes que no tienen licencia de hospedaje, que solamente uno tiene licencia de hospedaje. Pero, tan, pero nuestras compañeras están durmiendo, penotando en sitios donde no tienen licencia de hospedaje. Cuando hay esa redada, ¿por qué no se cierran esos clubes? Porque están permitiendo que mujeres estén durmiendo ahí. ¿Eh? Porque no se va contra el, contra el Proceneta, se va contra las mujeres. Porque de hecho está que al Proceneta el PSOE lo hizo empresario. También hay que decir que vuestros socios de, de, de partido Izquierda, Izquierda Unida es abolicionista desde, el año 2000, desde hace 25 años. Que, la, que mucha de la gente que están hoy en, eh, en Podemos vienen de Izquierda Unida, mamando el abolicionismo tam, también de lo que llevamos sabiendo. A veces escuchamos un poquito a las putas y sabemos qué es lo que está pasando. Y no nos dejamos confundir con el imaginario abolicionista. ¿Eh? Que la utopía es muy fácil, la falacia también. ¿Eh? Pero que las mujeres, nuestras compañeras están pasando penurria y que aquí en Sevilla se estaban ejerciendo la prostitución 500 mujeres en la calle en el año 2009. A base de redadas, 40 mujeres en la calle todos los días, policías alrededor de ellas. ¿Dónde estaba el movimiento abolicionista? Y peor, ¿dónde estaban las pro derechos? ¿Dónde os queremos ahora? Os queremos a nuestro lado. Aquí se ha discutido mucho que por qué nosotras hemos metido este documento aquí, que por qué se ha permitido que metamos este documento aquí. Nosotros hemos metido todas nuestras demandas estatales, porque fijarse en esas demandas estatales, porque por eso vamos. Vamos a luchar por nuestros derechos. ¿Eh? Y hemos presentado una enmienda a este documento porque sabemos que territorialmente y con el te como está ahora mismo, podemos o no podemos llegar más. Pero vamos a llegar hasta el final. Hemos conseguido... Mete este documento, no solamente aquí, sino que lo vamos a pelear en todos los sitios, porque no vamos a dejar que sigáis hablando de puta sin puta. Y como este debate tiene que seguir, ¿eh? aquí estamos las putas para contaros. Pero que hoy en el tramayo van a ver un colectivo de mujeres de, de, de Murcia, un colectivo de apoyo a las trabajadoras sexuales, en la que dan asistencia a los clubes, pasarse para que sepáis las penurias que nosotras pasamos. Y a ver ustedes, con las herramientas que tenían, a ver qué coño sé, cómo sobreviví. ¿Eh? Que nosotras no somos no somos, nosotras no somos somos nosotras un colectivo vulnerable. Tenemos unos ovarios sin de grandes. ¿Eh? Porque sobrevivimos a pesar de todos los poetas que nos pegáis. Con todo y esto, si esto no es feminista, ¿qué coño lo es para que nos digan que las putas no somos feministas y que no tenemos derecho hasta aquí? Tenemos de estar de derecho de estar en el movimiento político, tenemos que de estar de derecho de, tenemos estar en el feminista, en lo sindicalista, en lo social, porque todo nos atraviesa en lo migratorio, en la diversidad sexual, todo nos atraviesa en las putas y de todo vamos a estar porque vivimos en la precariedad, porque somos mujeres que no hemos tenido acceso a puestos de trabajo, ni siquiera precarios. ¿Eh? Así que, ¿qué os vamos a decir? Precarias las putas ¿eh? con todas las mujeres. ¿Por qué tenemos que trabajar? Porque este sistema capitalista termine para que las mujeres no se vean abocadas a ejercer la prostitución. ¿Eh? Que, esa, que esa ley contra la trata que nos prepara el PSOE es un endurecimiento de la frontera, donde se van a salir perjudicar a putas y no putas. ¿Eh? Ya está bien de tanta falacia, ya está bien de tanto mamoneo puterí como nos tenemos, que este país está harto de comer pan de coño, que en el año 2011 eh, nos dieron una, no, nos di, se dio el rescate bancario de mil millones porque se incluyó la prostitución, la droga y, y, y el dinero de, la, de las putas. Ya está bien, hombre, ya está bien. Cuando tengáis que debatir, debatamos bien, porque, deba para, porque lo que hay que debatir no es regularización y, y abolición, lo que, hay que lo que hay que debatir es ¿nos queréis clandestina o nos queréis con derecho? Es porque las putas van a seguir, pese a lo que queramos, ¿qué tenemos que trabajar? Es para que las compañeras víctimas de trata tengan una protección real. Eh, para que las compañeras que quieren dejar de ejercer la prostitución tengan herramientas para salir, que no la tenemos, que el gobierno de aquí de Sevilla se ha gastado 95.000 euros en campaña publicitaria de no te vayas de puta, que no nos ha ni un puto cliente. ¿Eh? Eh, pero sin embargo, no, sin embargo eso lo único que invirtió fue 16.000 euros en un pro, en programa de formación, ni para pagarle a la trabajadora social que nos tiene que recoger los papeles. En vergüenza le deberían de dar, decir que lo preocupa que está con las putas. Vergüenza le deberían de dar a todo el mundo, y ahora, a toda la, a, todo el, a todo el mundo que, to, que hace la lucha del deito por las redes sociales, ¿Eh? la lucha del deito, en que nos ponen como los siete mil trapos, en que nos acusan de prosenetismo una y otra vez. Mi documentación está al servicio de todo el mundo para que vea qué es lo que he hecho en mi puta vida. En que lo único que he hecho ha sido pensar por las putas que Las hijas de muchas de vosotras y de las que están para venir no se vean en las mismas condiciones que me he visto yo. En viviendo sin herramientas. Este es el debate, clandestina o con derecho.